¿Qué tal queridos amigos? Un cordial saludo en este día domingo en nuestra tierra, estamos de fiestas, estas fiestas de mitad de año, que son expresión de la alegría, de la cultura, también de nuestra idiosincrasia, esa originalidad muy, muy de nuestra tierra, Pita, que debe llevarnos hoy a gracias bendecir, alabar, glorificar a Dios por todas las cosas bonitas que pasan en nuestra tierra. Yo quiero invitarlos para que en este momento le demos gracias al Señor. Vamos a cerrar un momentico los ojos y a decirle a Dios gracias. Señor, te alabo y te bendigo por este día, por este domingo tan especial que nos concedes, por todas las bendiciones espirituales y materiales. Piense un momento lo que tiene para agradecerle a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy domingo meditamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 51 al 62. Cuando estaba para llegar el tiempo de ser llevado al cielo, Jesús tomó decididamente el camino de Jerusalén y envió mensajeros por delante. Se adelantaron pues y entraron a una población samaritana para prepararle hospedaje. Pero los samaritanos, al ver que se dirigían a Jerusalén, no quisieron recibirlo. Dos de los discípulos, Santiago y Juan, le dijeron entonces: Señor, ¿quieres que mandemos que caiga un rayo y acabe con ellos? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Se fueron a otra población mientras iba de camino. Alguien le dijo a Jesús: Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen cuevas y los pájaros tienen donde dormir, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y a otro fue y le dijo: Sígueme. Pero el otro respondió: Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos se a los muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Y un tercero le dijo, te seguiré Señor, pero déjame ir primero a despedirme de mi casa. Jesús le respondió, el que empuña el arado y mira para atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, este domingo la liturgia nos presenta el tema de la decisión. Comienza el texto precisamente diciéndonos que Jesús tomó la decisión de ir a Jerusalén. Sin duda, esto significó para el Señor... Pues un reto grande. Había estado dando vueltas por Cafarnaún y hay un momento en que Jesús decide ir a Jerusalén. En Jerusalén está la pasión, la muerte, la resurrección. Pero eso no es gratis, es doloroso. El Señor mismo en el huerto de Getsemaní iba a decir, si es posible, aparte de mí este cáliz de amargura. Y luego vienen, queridos hermanos, los llamados vocacionales, aquellos que, venga, primero entierro mi familia, venga, primero hago tal cosa. Contrasta todo esto con lo que vamos a escuchar en la primera lectura cuando el profeta Eliseo, después de recibir la llamada vocacional, va y quema sus bueyes, los sacrifica a Dios, y despegado de todo, se va detrás de Jesús. Seguir a Jesús implica una decisión en libertad. Seguir a Jesús implica cortar. Cuántas cosas no hay que cortar, cuántas decisiones no hay que tomar en nuestra vida. Bueno, mis queridos hermanos, me alegra mucho compartir este momento de oración en esta mañana, en este día con todos ustedes. recuerde la Santa Misa. Estamos de fiesta, viviendo este, estas festividades de mitad de año aquí en nuestra tierra, pero no podemos dejar de paso la Santa Misa. Recuerde, busque el horario más factible, más fácil en su parroquia y celebre junto con sus hermanos en la fe la Santa Misa. Que el Señor los bendiga, los guarde y los proteja. Un abrazo para todos, queridos hermanos.